Oye, ¿en quién vive ahí? Yo. Hola, buenos días. Buenas. ¿Estás aquí? Sí. ¿Estás trabajando? Sí, ¿En ¿Qué está la mesa de Maestro 97. Vale, muchas soy gracias. Programado. Adiós. Hola, buenos días. <risa> Segundo plato, no soy de nadie. Tira. Trabajas aquí. ¿En qué trabajas? Responder? No. Vale, muchas gracias. Vamos. Que vaya bien.